Do do do do do do tengo que hacer para formar parte de ti dime mujer que tengo que hacer para formar parte de ti mi querer corazón Que hacer para formar parte de ti